Hombre de papá de, de la mascarilla está sí. porque no le llegó su cheque. Atención, Luis Sabinader, corona. Mi amigo, le Más escribí un mensaje. Cuando él del... me responda, será viral la carture. De la foto. De la, claro, de la conversación. No, presidente del presidente y yo, porque no me creen. ¿Va a volver ah, ¿Usted a cree conmigo? que yo soy amigo del presidente? Claro o sea, que sí. Okay. Es usted que es amigo de él. Él a usted no lo conoce. pero ¿Cómo, es usted ¿cómo que él no él? me conoce? Si, si sabe quién yo soy. ¿Cómo que, papá que eh, La realidad. Se foto con usted. Claro. En medio de la pandemia, que no todo el mundo se le pega a todo el mundo. Tú eres loco. Oye. Señores, vamos a seguir con el <ríe> tema. Soporte. Oye, qué escándalo tiene ese muchacho ahí. Oye, oye qué escándalo. ¿Cómo es? Pues, no, Acá y boicó, allá y boicó. ¿Y cómo? El, Espérate, otro, programa, el otro programa que está afuera. Esto es increíble, <risa> señores. Uh. Gobierno anuncia nuevo toque de queda. Ay. La vicepresidenta, que mírenla no ahí. Habla, que no habla. Pero actúa. Habla y cuando habla, ella no habla, pero cuando dice algo es fuerte. Oye, la, el Gabinete de Salud, coordinado por la vicepresidenta de la República Dominicana, nuestra amiga Raquel Peña, anunció que el nuevo horario del toque de queda para el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, Santiago Duarte, La Vega y Puerto Plata, no será del lunes, domingo, de lunes a domingo desde las 7 de la noche hasta las 5 de la, tarde, de la mañana, con un libre tránsito hasta las 9 de la noche, asegurando así un tiempo prudente para que los ciudadanos puedan llegar a sus hogares. Asimismo, estableció que el 24 y el 31 de diciembre, el horario del toque de queda será desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana y libre tránsito hasta la 1 de la mañana de los días 25 y el día 1 de enero. El decreto presidencial 698-20 también establece medidas que regulan todo territorio nacional, como la prohibición de ventas de bebidas alcohólicas a partir de las 6 de la tarde. Mm. Ahí está lo que la vicepresidenta eh, nos informó hoy que me levanté tarde. Le van a dar un brechecito ahí los 25. Claro, de los déjame explicar algo. Para que se lo lleve el diablo. Déjame el explicar día. algo. El libre tránsito es, si usted tiene una familia en Mata Larga, y a usted le cogió lo tarde, 7 y media, 8, usted va para su casa con su familia, no lo va a detener, para usted va para su casa, siga. No piense usted que usted va a sacar ese jefe de tripado y usted va a andar hasta las 9 de la noche dando carpeta y no. Eso es que usted es de Villarriba y están compartiendo en Villarriba, y le cogió lo tarde, y usted viene con su familión, y hay tres durmiendo. y usted viene manejando, Ahí es que entra el libre tránsito. Voy para mi casa, ok, pero no es que usted va a venir con una botella de romo, borracho. Ahora no entiendo ¿Eh? no entiendo la parte donde dejan el 24 de diciembre fuera de, de, de libre de toque de queda. No, porque no. Libre, no. Eh, no, porque el 25 lo dejan. ¿Es hasta la 1? El 24, no, el 25, tú lo leíste. Pero hasta la 1, el 24, pienso yo. No, léelo bien, busca no, bien no, la información, lo información dice. No dice Así mismo estableció que el 24 y el 21 de diciembre el horario de toque de queda será desde las 7 de la, la, noche, de la noche hasta las 5 de la mañana. Está eh. viendo. Yo creo y que... Eso el funciona. No, no, no, no. Y el libre tránsito. Hasta la 9. Hasta la 1, no. Hasta la 1. Hasta la 1, el libre tránsito, 24 y 25. Señores, va a tener que andar con un reloj inteligente para que le diga: Ya se está acercando la hora de usted llegar a su hogar. Hello, ¿Eh? hello, <risa> señores. Vamos una llamadita, vamos a la llamada. Ponme el número ahí, ponme el número ahí. Vamos a ver qué, qué opina? Vamos la a la gente. llamada: 809-725-0505. ¿Está 24, 25, usted de acuerdo 20. con esa nueva medida del toque de queda? Sí Porque o no? Yo creo que no se va a cumplir lo del rombo. De, de, no la venta. Y no que se la puede. venta de bebida alcohólica ah, después de la 6 de la no tarde, eso puede. no se usa, señores, porque el que quiere beber romo, si llega a las 6 la prohibición, no a las 5, te está comprando una caja. Hello, ¡Hello, buenas! ¡Hello, buenas! Hola, Neto? Hola, ¿está usted de acuerdo no nada, con que, eh, con este nuevo toque de queda que ha implementado la presidencia? No estoy de acuerdo porque... El día del día primero y el 25 es más largo que el 24 y el... ¿Y el 31? No está de sí. acuerdo la dama. ¿De dónde nos llama? De Víctor Valle. De Víctor Valle, joder. Eh, de Vistel Valle. Eh, acá mi amor, y tú eres tan sensual así para hablar. <risa> oye, ¿Eh? oye, qué frecura. No. <risa> Señores, se 809-725. Si, si Estoy hablando la de este programa. Si 809-725-0505. ¿Eh? Vamos. Claro 24. No ¿Qué? tienen 24 horas, tienen no? 24 horas. ¿Eh? Señores, vamos, ¿usted está de acuerdo con que eh, eh, esta nueva incluso dije los buenas? Buena. Saludo bienvenido. a su orden. ¿Cómo están esto? El está, de estamos bien. Estamos la de mi señora, Hola. mucho cariño y respeto. ¿Cómo se Hola. siente? Todo bien. ¿Cómo está? Estamos bien. ¿Está usted de acuerdo? ¿Está, ¿Está usted bien. de acuerdo con este nuevo toque de queda? Claro que no. Esto está muy mal así. Está mal. eso. Está mal porque la gente eso va a traer problemas, ¿verdad, mi doña? Claro. Así claro es. Que sí. Un abrazo, un abrazo a toda la familia allá, la madre de nuestro amigo difunto Starling, que siempre está con su apoyo, nuestra, nuestra doña, un abrazo. Señores, no, la mayoría de personas no están de acuerdo con que esta medida, porque está estricta, aparte de estar estricta, está como, como que se puede equivocar, sabiendo que es Dominicana ¿sí o no soporte? Claro. Como confusa y la gente como que se está equivocando Debieron decir Hello, buenas Sí, buenas ¿Está usted de acuerdo con el nuevo toque de queda? Nunca he estado de acuerdo, para nada Nunca, ¿y por qué, dama? Porque la salvación es individual Cada ah. quien debe de cuidarse debidamente okay. y como va okay. Nunca, oh. en la, el, el virus de la influenza Ha matado más personas que la que ma ha matado el COVID Ok. En oh, todo el oh, mundo. Porque cada infección. Coge fuerte, la sí. un órgano del cuerpo. Que usted... un bueno, marco. el programa religioso es a otra hora. Yo creo. Sí, muchas gracias por la opinión. No hay que sí, escuchar sí, la opinión sí. y se le respeta también la, la opinión de que de es individual. individual es sí, una o sea. parte religiosa muy entendida. Pero creo, creo que toca quedarse relajado en el sistema de que no se han puesto reglas más fuertes en el día. Porque vemos a la gente en esto. Eh. haciendo y deshaciendo en el día y en la noche entonces que se implanta la, la, la rigidez claro claro claro, claro. es así yo yo pienso que que lo que va a, a equivocar muchas personas y van a caer muchas personas presas es el libre tránsito que no lo van a entender que o sea, no es ningún libre nada es, es un hombre muy muy malo hello buenas sí buenas yo estoy de acuerdo con el que le queda está de acuerdo desde dónde lo llama desde Cotuí. Desde Cotuí, ¡Eh! la gente de Cotuí, que son de nosotros. Guinea, eh? donde canta. ¿Está de acuerdo Guinea, el caballero? Allá, Una pregunta, ¿hay Guinea todavía para allá? Sí, sí, yo a Guinea. O Señores, ¿está usted, canta usted canta de acuerdo? Vamos a seguir con la llamada. Con los ladrones, yo no creo que en Guinea. <ríe> ¿Está usted de acuerdo que... Que este, este nuevo toque de queda y el libre tránsito hasta las 9 de la noche, hasta la 1, 24 y 25, 809-725-0505 es el teléfono 809-725-0505, bueno, en como inglés pa, también. Como papá en, claro, Facebook, fa, en, en la fanpage, en Blow, eh, claro, papá tarima. tarima, hello, buenas. Sí, buena, le ah, habla Angie. Angie, hola, hola. buenas eh, tardes, ¿cómo está usted? Bien, bien. Está, está, está... Gracias, feliz Navidad. Gracias. gracias, igual para a usted, ti. bendiciones. Solo para ah, ti, ¿eh? Venga. Claro, ¿está usted de acuerdo con esta nueva medida ah. del gobierno? Claro que sí, claro que claro, sí. Claro, que cuidar, verdad? No por el bien de nuestra salud. Claro, Angie, claro, ¿y tú así. Sales, ¿Tú sales de noche? Fue, eh, pues, ¿Eh? le cerrarán el teléfono. No te han dado tiempo, ¿eh? <risa> no Señores, yo él. pienso, yo pienso que hay que explicarlo mejor. Para que usar o que los dominicanos eh, siempre pensamos. También siempre pensamos. Siempre, oye, soporte. Siempre los dominicanos entendemos mal. Hello, buena. Y siempre se arma sí, una siempre. discordia. ¿Está tú hablando? Hello, a su orden. Sí, hello. ¿Desde dónde nos llama? Es de San Francisco. San Francisco de Macorís. Sí. Ay, ay, ay. ¿Está usted de acuerdo con la nueva medida? La capital de la provincia. Sí, de estoy de acuerdo. Claro, muchas gracias, muchas gracias. Está de acuerdo sí, el pues, caballero. que a gusto va a ser 24? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Está bien. A ver, no invitan. A ver, no invitan por una cenita porque imagínate. Oye, me ire yo. A ir. Hello, buenas. Eh, ¿Cuándo yo comencé si nuevo? toca que quedar a las 7? ¿Hoy ¿O mañana? Es desde, es desde hoy a, a, Hágase de cuenta que estamos un toque de queda Desde, hoy. desde Ay, hoy, sí, el decreto lo dice así Si usted entra a la página de Papá Tarima Usted va a ver el decreto ahí que lo pusimos Y es, entra en vigencia desde hoy Me parece eso ah, Desde, so de hoy. desde sí. hoy, tiene que cuidarse Porque si usted no tiene que buscar nada en la calle Usted está tranquilo en su casa Usted entiende, cualquier lambedera, comidita, usted nos llama Nosotros llegamos y le hacemos la compañía Claro que sí No, no, eso es así Hello, buenas. Sí, buenas. Buenas. Sa saludo. Mira. De, ¿De dónde lo llaman? Esto es de Villafaro. Villafaro. Saludos. ¿Está usted de acuerdo con el toque de queda? De ninguna manera. No está de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, porque las medidas que se han tomado hasta ahora por los gobiernos, era que no tienen con dos veces más contagio que China. Sí. la que ha sido fracaso. Todo lo que se ha hecho ha sido fracaso. No se ha tomado una medida para contrarrestar la situación. Ok, ok. Como ok, muchas gracias, caballero. Villafaro, ¿dónde es Villafaro? Eso es Santo Domingo. Santo Domingo. Ah, Santo Domingo. Nosotros somos nacionales. Somos nacional, nosotros. Lo buenas. La gente la debió salir. Eh, y hablamos de La Terrena. ¡La Terrena! Nos, playa, playa. Nos vamos para la playa. playa. Señor, sí. ¿está usted de acuerdo con el toque de queda? Sí, sí. Sí, sí, estoy de acuerdo con el toque de queda. Mándame tú, un, tú, un tú. saludito al corito tuyo que está por ahí, a la gente tuya. Ya, un en la habitación, todo en la casa, todo en la casa, solo. Gracias, gracias. Vamos para allá a transmitir una noche de esta. Déjate ver por allá. Ya, ya, nada más tiene que tirarme que estamos juntos de una vez. Claro, papá Tarima, búscalo ahí para que nos juntemos para allá y nos haga una cenita, una, <risa> senita, una, en una Instagram cosa. Y en Facebook, mándalo por mensil. <risa> <que, que te risa> Señores, a traje, que no es de bulto. <risa> 809-725-0505. ¿Está usted de acuerdo con las medidas tomadas por la presidencia de la república? Nuevo. Toque de qué. Nuevo, toque de queda, y, y ahí llega como una letra. Esa gente que editan, hace la cosa bonita, ese La ¿eh? no habla, pero cuando habla... Cuando habla Raquel Arbaje. No, Raquel ¿Eh? Arbaje es la esposa. Raquel Arbaje es la esposa. confunda ah, ra porque el Raquel problema, Peña. Ahorita votan a la vista Raquel Peña. Señores, 809-725-0505 es la línea telefónica para que usted interactúe con nosotros que usted le ve de mal al nuevo toque de queda, que es para cuidarnos. Yo pienso que sea medida estricta o no, es para cuidarnos. Para que usted no se muera, porque que no se le muere un familiar. A las seis de la tarde ya no se vende el, el meneo a las 6 de la tarde. Atención, el meneo, el chupe, el chupe, el chupe. Chup, si chup, usted chup. ve un meneo después de las cinco, Hello, buenas. El de Romo, también buenas buenas Hello, buenas. dama, ¿desde ¿Dónde nos llama? Aquí de Ribera del Jaya. Oh, de la Ribera de... Ay, del Jaya! Buenas tardes, ¿está usted de acuerdo, dama, con que ese toque de queda empiece a las 7? Claro, mi amor, que estoy de acuerdo, porque eso es para cuidarnos a todos. Eso es para cuidarnos ay, muchas gracias, hay muchas gracias. Claro, ¿no? porque hay que... Que si no sueltan a todos, imagínate. Cómo claro, no hay enferma, amor, tú, te cuidas, tú te cuidas ya. En ¿Te cuida mucho, amores? Claro que sí. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Cuántos años tú tienes, niña? Yo 45 Ah, pues 45. tú te has cuidado bastante Ah, pues se ha cuidado mucho A, 40 vivo, es un no, a los país. 30 horas yo creo que no va a llegar mucha gente Señores, ya llegó al final Gracias oh. Soporte, gracias a la gente que nos Vámonos con un merenguito de Navidad en lo que nos vamos eh Dile que se nos hace un la, merenguito ahí aquí. Vamos a coger la última hello bueno, bueno, la última ¡Hola! Se cayó la Tumbán. Vamos arriba un merenguito, ¿Eh? no vamos, no vamos, un no, merenguito. No pueden estar haciendo, tampoco se volcó. La gente un merenguito ahí, eh, este eh, eh, bebiendo ron sin bañarse. Eh, la gente quiere un merenguito, un, eh, un merenguito, un merenguito. Porque eso era antes que estaba secuestrado en uh -oh. este programa.